Quedamos, mi hermano y yo, solos en la casa. Lo que pasó en la muerte de nuestra madre puso a Lázaro en relación con don Manuel, que pareció descuidar algo a sus demás pacientes, a sus demás menesterosos, para atender a mi hermano. Íbanse por las tardes de paseo, orilla del lago, o hacia las ruinas vestidas de hiedra de la vieja abadía de Cistercienses. —Es un hombre maravilloso —me decía Lázaro—. —Ya sabes que dicen que en el fondo de este lago hay una villa sumergida y que en la noche de San Juan, a las doce, se oyen las campanadas de su iglesia. —Sí —le contestaba yo—, una villa feudal y medieval. —Y creo —añadía—, que en el fondo del alma de nuestro don Manuel hay también sumergida, ahogada, una villa y que alguna vez se oyen sus campanadas. —Sí —le dije esa villa sumergida en el alma de don Manuel, y por qué no también en la tuya. Es el cementerio de las almas de nuestros abuelos, los de nuestra Valverde de Lucerna, feudal, medieval.